Sin duda, el Uruguay es el mejor país, el país más seguro de la región. Yo creo que estamos haciendo las cosas con mucha responsabilidad. No hay que sembrar alarmismos donde no los hay. Y en realidad, yo diría que la mayoría de los ciudadanos de este país, si no están vinculados con la delincuencia, si no están vinculados al narcotráfico, y si no tienen problemas familiares importantes, tengan la seguridad que nadie los va a matar. Estas declaraciones que acabamos de ver y escuchar son indignantes. Suponer que las personas que han fallecido a manos de los delincuentes es porque han tenido vínculos con ellos o porque tienen problemas familiares realmente indigna. Indigna que lo diga nada más y nada menos que el hermano de Vázquez que en el periodo pasado tuvo un cargo muy importante siendo mano derecha del entonces presidente y que ahora, como subsecretario del Ministerio del Interior, acompañando a Bonomi en una pésima gestión, tiene el tupé de hacer estas declaraciones. Además, equipo del Ministerio del Interior, que según Vázquez, si gana, lo va a mantener, lo va a dejar, porque según él han hecho una buena gestión. Esas declaraciones solo pueden ser hechas desde la soberbia, desde la comodidad que da estar rodeado de guardaespaldas, moverse en un auto blindado y tener una casa con todos los sistemas de seguridad. Casa que consiguió a través de un préstamo al banco hipotecario que solamente algunos pueden conseguir. Indigna. Indigna esa falta de respeto a la familia de las víctimas, a la familia de los trabajadores que han perdido su vida a manos de la delincuencia. Indigna además que en esta pésima gestión del Ministerio del Interior, se esté todo el tiempo explicando, se esté transfiriendo la responsabilidad, nunca se asume, nunca se dice qué va a hacer el Ministerio para cuidar a los ciudadanos y para darles seguridad, y siempre se está transfiriendo la responsabilidad. La culpa es de la víctima, o porque llevaba plata, o porque tenía un problema familiar, o porque estaba asociado al narcotráfico. Da vergüenza. Y estas cosas son las que nos tienen que hacer enojarnos, pero también revelarnos y pensar muy bien cada una de las decisiones que tenemos a mano para tomar. Porque en cada una de las decisiones que nosotros tenemos a mano, se juegan estas cosas que son tan importantes y tan sensibles para todos. Hasta la próxima.